La verdad es que viví una experiencia muy similar a la de Verónica, yo siempre le, le contaba a Pablo, no, no viví la, la aberración sexual que cuenta, sí. porque la verdad no lo pasé, pero también fue en otro contexto, nosotros éramos familia, teníamos un hijo, entonces había el, chanchi, ¿no? el famoso chanchi que estuvo ocho años en el escenario y el que vieron todos y que fue premiado, Pablo puede dar fe en Carlos Paz tres veces... Eh, y entonces vivíamos otra historia y era como muy confuso todo, pero sí viví golpes, sí viví violencia, violencia verbal, mm. esa cosa que, que tienen de, de ir llevándote por el caminito sí. que ellos quieren y cuando violencia sucede el hecho, también. cuando sucede la violencia no sabes para dónde ir. Pero bueno. Y sobre todo también me imagino que debe ser difícil porque. Todo está enmascarado detrás de ese personaje de, de hombre bueno, del cómico que todos quieren, que admiran. Entonces, y imagino en que época, para vos... En una época donde Cacho le iba excelente, sí. o sea, que llenaba sí, sí, sí. teatros, donde iba todo el mundo, ¿quién me creía? Claro. Y gente que le comentaba, me decía, ¿quién te va a creer él con esa cara de boludo, como dice él? Este, no te va a creer nadie Y la verdad mucha gente no me creyó Y hoy estoy acá por eso Porque aún en el lugar donde vivo uh -huh. Hay gente que pregunta, mi familia, amigos Che, es verdad lo que cuentan El 80% de la historia yo la viví Es verdad Es un montón el 80% Es un montón <risa> Golpes, violencia de palabra El entorno, gente que no te cree Gente que, no sé, una reunión Y todos son su entorno Su gente, sus amigos la situación económica el, que la domina él. Es todo él. Todo es él. Él, él, él. El él, ego. Él. Sí. Esa bendita palabra que por ahí los seres humanos deberíamos manejar de otra manera, el ego. Debo reconocer que para los que nos reíamos, porque hasta un libro escribimos con un amigo de él. Eh, es un buen humorista, la gente sí. se reía No, eso, eso, eso está descontado La verdad que como profesional, una mezcla, un 10 Un 10 Y que yo lo acompañé en profesor. momentos complicados Que sí, sí, también sí, sí. Pablo estuvo presente Entonces, eh, es como decir qué, qué Eso es ¿no? que lo señalan lo señalaba Verónica el otro día también Que estuvo a su lado en momentos difíciles sí. Muy complicados, muchas hablan Y, de eso. y estoy acá para, para contarles a la gente Que no soy despechada O sea, ah. Verónica entró en la vida de Cacho Y hoy se lo agradezco y, y le, le dije alguna vez, tuve la posibilidad de cruzármela porque no hablábamos mucho mm. Decirle, ve, salite de acá, no vas a llegar a ningún lado No te creas lo que te dice porque no te va a ser ni famosa Ni vas a ser una gran cantante, o sea, salite, sos joven puedes vivir una vida al lado de otra persona Bueno, no me escuchó porque obviamente ella estaba deslumbrada sí. Siempre eso tengo, me deslumbré yo a los 30, ¿por qué no se va a deslumbrar ella a los 20? Más chica, sí. Pero pero bueno, es la vida, es la vida lamentable. Sí. Es triste saber que él hoy pasa por esta situación porque es un violento que no merece ni tener éxito y merece que le pase lo que le pasa. Pero a los que lo conocimos desde otro lado también, como sí. padre... Que también deja cosas que desear. Por eso, creo que, creo que son, son muchísimas son cosas. Son muchas cosas. La verdad, yo te agradezco que te Ahora Vamos a hablar y vamos a Gracias. meternos yo en el tema, pero, pero sorprende y, y emociona ¿no? cuando una mujer desea abrir su corazón después de haber sufrido tantos tormentos, porque estamos hablando de más de 13 años en pareja. Eh, 11 años, ¿no? Once. 11 años y 13 años esperando que esto salga a la luz. Pero bueno, te vamos a contar toda esta historia de, wow. de, de la trágica vida que vivieron estas dos mujeres atravesadas por un solo, por un mismo hombre.